Estamos ahora presentes con el Intendente Karam para poder hablar respecto a la reunión del día de hoy que se está llevando a cabo en la localidad de Salada. Intendente, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, esta reunión es muy importante. Primero porque la hace un gran tipo, un gran tipo con un gran equipo que demostró que cuando se tuvo que ir la municipalidad estaba saneada, la dejó con, con mucha plata, con muchas obras, con mucho elemento adentro, cosa que, que hay que valorarlo porque es digno haber compartido años de gestión con, con Rodolfo, haber aprendido mucho, y que la gente hoy le siga reconociendo a Rodolfo y a su equipo, muy bueno. Y hablando de cara, en el marco en todo caso, del de Frente de Todos, también esta reunión, es importante pensando que se viene un año de electoral, ¿no? Es muy importante, es muy importante. Estas reuniones son muy importantes. Eh, hay que destacarla y tenemos que sembrarla en todos lados. La reunión que se hizo eh, ayer en Burucuyá, ampliada... Eh, la que se hizo en Itusaingó, la que se hizo el otro día en Corriente Capital. Creo que esto tenemos que tomarlo toda la semana y militar, porque hay muchas cosas para militar. Recién veníamos de Mercedes a, a Saladas y vos ves la cantidad de camiones viajando, la cantidad de turismo y esas cosas hay que destacarlas porque estaban perdidas y hoy no es que es fruto de un repollo que nació de la nada, porque de verano apareció eso. Es también una política de Estado que hay que... Eh, defenderla, militarla y tratar de que continúe y, por, por supuesto, profundizarla en los años que vienen. ¿Cuál va a ser su rol pensando en el año electoral del año que viene? ¿Cuál cree que va a ser su rol? ¿Cuál cree que va a ser su, su proyección entonces de cara a futuro? Siempre construir, nunca destruir. Muchísimas gracias. Hasta luego.